Continuando con el módulo de controladores de CDC, vamos a hablar de las topologías básicas. Existen cinco topologías básicas del de los puentes convertidores de CDC. Entonces, arranquemos con la primera, el chopper reductor o tipo A. En este esquema, la corriente por la carga solo puede ser positiva, al igual que la tensión, debido a la exposición de las dos componentes de potencia. Su principal aplicación, como su nombre lo indica, es suministrar tensión continua variable desde cero hasta el valor de la fuente. En este puente, la componente de control se utiliza para suministrar la tensión a la carga, mientras que el diodo de descarga libre origina el cortocircuito necesario para regular la tensión como lo habíamos visto en el tema pasado. Entonces vemos aquí el esquema, tenemos la componente principal, en este caso... Se dibujó con un IGBT y el diodo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el IGBT conduce, queda aplicada la tensión de C sobre la carga. Si el IGBT se apaga, la corriente, la componente inductiva de la carga, fuerza el encendido del diodo y esto produce el cortocircuito. Entonces, hablamos que el chopper reductor trabaja en el primer cuadrante de operación. Si vemos este esquema de corriente y de tensión, porque la corriente siempre es positiva, y la tensión al igual. Pasamos al chopper elevador o el chopper tipo B. Este puente requiere para su funcionamiento que la carga se activa, es decir, la carga debe poseer fuente de tensión y que posea una componente inductiva de valor considerable. La fuente de la carga es inferior siempre a la de la fuente. DC, por eso es que recibe el nombre de chopper elevador. Es decir, vamos a transmitir energía de una fuente de menor tensión a una fuente de mayor tensión. Su principal aplicación es el frenado regenerativo. Entonces aquí tenemos el esquema. Fíjense que en este esquema la componente principal se utiliza para hacer el cortocircuito cuando la carga es activa, se establece una corriente circulante en este lazo, que una vez que se abre la componente, esa corriente fuerza el encendido del diodo y es suministrada hacia la fuente DC. Por eso es que se dice que el chopper es elevador. Este chopper trabaja en el segundo cuadrante, es decir, con tensión positiva y corriente negativa. Puesto que está la, la circulación de corrientes contraria a la dibujada en la lámina. Principal aplicación, como ya dijimos, frenado. Seguimos con el chopper tipo C. El chopper tipo C es la combinación de un chopper tipo A con un tipo B. En el caso del metro, el tipo A se utiliza para el proceso de tracción. Mientras que el B se utiliza para el proceso de frenado. Como sería demasiado peso... Tener dos chopper, uno para tracción y uno para frenado Se utiliza el esquema del chopper tipo C Que me permite hacer las dos operaciones Se permite tanto la operación de reducción Como elevación de tensión Su funcionamiento tiene las mismas restricciones del chopper elevador Es decir, necesita una fuente, una fuente en la carga Y una componente inductiva Su principal aplicación es en la tracción de vehículos eléctricos Tanto en la operación de aceleración como de frenado este puente se utiliza en el metro de Caracas para el control de las armaduras de los motores de corriente continua. Utilizados en tracción y frenado de los vagones. Entonces, fíjense el esquema. El esquema son dos IGBTs con diodos en antiparalelo. Fíjense que si conectamos el Tiristor 1 con el diodo 2, tenemos el chopper tipo A. Mientras, o Reductor. Mientras que si funcionamos el tiristor T2 con el diodo 1 tenemos la configuración del chopper tipo B, o elevador. Entonces este chopper combina las dos características de los diodo. Entonces es un chopper que trabaja en el primero y en el segundo cuadrante de operación. Pasamos al chopper tipo D. Este puente suministra tensión positiva cuando las componentes de control están conduciendo y tensión negativa cuando están apagados. La corriente solo puede ser positiva por la disposición de los componentes de potencia. Entonces tenemos la configuración de este puente. Este puente trabaja, fíjense que si conducen las componentes, la corriente es positiva por la carga y aparece la fuente de C. Cuando se apagan las componentes aparece tensión negativa sobre la, sobre la carga puesto que los terminales de tensión quedan definidos al contrario de la fuente. Es un chopper que trabaja entre el primero y el cuarto cuadrante. El chopper tipo D, esta estructura da la posibilidad de suministrar tensión de corriente positiva y negativa, no es más que dos chopper tipo D en contraposición. Fíjense que tenemos la misma configuración que teníamos para el chopper tipo C, ahora la vamos a tener en dos ramas. Este chopper permite trabajar en los cuatro cuadrantes de operación. Y es el que próximamente en el, en el módulo de inversores vamos a conocer como inversor monofásico o puente tipo H. En el caso del metro, este chopper se utiliza para el control de los campos de los motores de C que manejan el metro. Y eso es lo que permite que el tren se mueva en cualquiera de los sentidos sin necesidad a de, como en un carro, darle la vuelta al vagón. Entonces permite la operación en ambos sentidos. Entonces con esto terminamos las cinco topologías básicas que existen de chopper. Vimos el elevador o tipo A, que es el chopper de primer cuadrante. El, perdón, el reductor, que es el chopper tipo A de primer cuadrante. El chopper elevador, que es el de segundo cuadrante. El chopper tipo C, que trabaja en el primero y en el segundo cuadrante, que tiene operación de elevador o reductor. El tipo D, que trabaja en el primero y en el cuarto cuadrante. Y el tipo E, que me permite trabajar en los cuatro cuadrantes. Con esto terminamos este tema y los invito a ver el tema de chopper reductor, donde lo analizaremos en detalle. Sin, otro, sin más Damos su agradecimiento a su atención y los invitamos a continuar con los otros temas de este módulo. Gracias por su atención.